yo siempre ando detrás de temas culturales ¿no? y si algo tiene el, este canal es exactamente temas culturales si usted quiere aprender de política y ahí están los ¿no? desayunos, si quiere aprender de cine ahí, ahí tiene, inclusive de, de música o en temas de, de, de documentales. Bueno, mi nombre es eh, Mario Valverde eh, Montoña y creo que tengo una relación de, de muchos años con el canal y, y estamos hablando de 40 años del canal. Eh, digámosle que, que en el caso mío, bueno, ya se hace 35 años, sí, Yo estoy programado para ver los programas de, de Canal 15, ¿verdad? Yo aquí tengo este, la programación de la semana. Como un pailo y voy subrayando ahí las que eh, yo voy a ver durante la, de la semana. Que hay algunos que somos como ya como fiebres. Sí, tío, desde hace 40 años no estaba tan diversificado como esto. No, simplemente, no, no tanto, ¿no? los que ahora tenemos todas las semanas, todos los días y, y aquí a todas las horas, ¿no? ya, o sea, Yo a algunos ya lo sé, por ejemplo, yo sé que, que la del cine es fijo, fijo a la una de la tarde y entonces eh, nada más estoy con noticias, me acomodo a la una ahí, ¿no? Y yo la, la el tema de las películas, pero por supuesto que que de pronto te entras al canal y hay un programa que te guste y me quedo viéndolo. ¿verdad? Yo siempre ubiqué el canal 15 como un único canal de temas diferentes a los, a los tradicionales de las demás televisoras, ¿verdad? Me interesa, por ejemplo, desayunos de 7 a 8 y, y todas las semanas hay temas diferentes. ¿verdad? Bueno, nexos que estaba relacionado un poco con el tema etario mío, tema de, de la... De la de la, de la tercera edad. Yo la música, ya este rica, es como la época de uno, de los 60, 30, pero lo que me gusta es que hacen la traducción al español. Muchos profesores no hablamos inglés, pero de ahí entonces ya, ya bueno, a lo mejor las cantan y, y ahora ya están. Punto y coma ha evolucionado también. Se trata del tema mío, que es el tema de los, de los libros, buceando en la antigüedad, por supuesto, eh, temas de, también de la historia, de, de, la, de la cultura, economía y sociedad. Eh, importante, o sea, no sé cómo hace, pero trae mucha gente de peso en el tema de la economía relacionada con la política, como musicales, como palco preferencial, ¿verdad? Estos en especial son los que, que yo me ubico para, para, para ver. ¿no? Sí, yo recuerdo otro que en el tema de la política ellos hacían unos, unos juegos como de humor y todo y, y con un lenguaje muy de los jóvenes y entretenían mucho y sacaban sonrisas y... televisión Hay que estar experimentando mucho. La universidad podría aprovechar muchísimo, de, muchísimo material que tiene de gente, muy capacitada dentro de la universidad para intentar abrir programas de, dentro de los temas de la realidad nacional. Yo siempre he dicho paneles donde estén viejos y jóvenes, porque es que son dos visiones diferentes. No hay como ese canal, no hay como 15, para poder meterse a conocer temas culturales. ¿no? Bueno, lo bueno es que se ha mantenido, si se, se mantenga 40 años, es de aplaudir.